Mi nombre es Cintia Pedrosa. Mi labor es crear experiencias educativas. Exploramos el mundo, viajamos conociendo nuestras riquezas, construimos nuestras ideas mientras desarrollamos habilidades matemáticas Colaboramos en realización de proyectos y compartimos nuestras experiencias. Además, estas herramientas tecnológicas nos brindan oportunidad de reforzar valores de cooperación, solidaridad y amistad.